Campeones de League of Legends en 10 segundos. Shorik, al matar niños con la Q genera estas tumbas. Al tener 3 o más, puede reactivar su Q para sacar a los bichitos. Mejora su siguiente básico. Pon una cárcel, diría esta cosa y manda a todos los bichitos. Aparece este bicho. Si querés que tu campeón favorito se haga en un video, escribilo en los comentarios.